Soy Pablo López, soy el jefe de la normativa de servicios de ciberseguridad y dentro del Centro de Arquitectura Nacional soy el responsable de toda la parte de prevención e implementación de medidas y luego sobre todo eso que estamos haciendo ahora que es la adecuación al esquema Nacional de Seguridad. Pues fundamentalmente era una necesidad, cuando hablamos de hace ya 4 pues, o 5 años que empezamos la, la relación y la colaboración, de generar confianza ¿no? en irte a la nube. Necesitabas ¿no? expertos que conocían la tecnología y que te aportaran, sobre todo cómo implementar medidas de seguridad. ¿no? y sobre todo en un momento que yo creo que era importante, ¿no? es decir, era un momento donde eh, se vislumbraba eh, lo que te podía ofrecer la tecnología, pero la clave era irte a la tecnología de una manera segura, eh, de una manera ordenada, de una manera que al final generase esa confianza en los posibles usuarios. ¿no? Y sobre todo también algo que eh, nos ha dado la razón ¿no? después de cuatro o cinco años, ¿no? es decir, tener la posibilidad de implementar seguridad una tecnología Adoptando una postura de seguridad que haga que no seas ni, una, ni un objetivo débil, ni atractivo, ni fácil de atacar. ¿no? Y esos son los retos que después de cinco años hemos conseguido en esa colaboración, ¿no? en ese win-to-win -win entre nosotros, ¿no? que necesitamos conocer la tecnología y un partner que no ha, vamos, eh, ha puesto todo de, de su parte, para darnos ese know-how para al final conseguir ese reto. ¿no? Una postura de seguridad adaptada al medio, al ecosistema y que haga que el sector público pues, sea lo menos atractivo posible para una potencial amenaza, ¿no? ese ha sido nuestro reto. Pues fundamentalmente en todos aquellos que tengan que ver con la nube ¿no? y una tecnología que era Microsoft. Eh, ¿Por qué Microsoft? Porque fueron los primeros que apostaron por el esquema nacional de seguridad. ¿no? Eh, hubo que buscar eh, el partner, ¿no? muchas veces intentamos hacerlo por, eh, con corporación, imposible, en cuanto a costes, disponibilidad, y entonces apareció Play en, en la ecuación por todo lo que he dicho, ¿no? es decir, primero actitud, ganas de hacer cosas, y luego sobre todo eh, conseguimos un, un alineamiento perfecto ¿no? en el objetivo, es decir, al final esto lo haces eh, eh, es, no es una relación cliente-proveedor, al final es una relación en que todos compartimos una necesidad de ofrecer algo al sector público, a la ciudadanía. ¿no? ¿Qué proyectos fueron? pues Fueron el desarrollo de todas aquellas guías que eran más demandadas. En principio empezamos con la tecnología que era Azure, Office 365. Luego nos fuimos a algo que también era muy demandado, que es decir, bueno, necesito un escenario, Teams, es decir, al final era en función de la necesidad que los usuarios del sector público nos iban más demandando, encontrar eh, esa pieza, ¿no? ese compañero de viaje que nos ayudara a implementar seguridad de tal manera que lo que hiciéramos eh, proporcionara valor añadido y, y siempre digo un poco eh, como, como coletilla, ¿no? como fin de, de la conversación, es decir, que nos permite tener una postura de seguridad que generase la disuasión suficiente para que la potencial amenaza prefiriese eh, centrarse en otro objetivo, no nosotros, ¿no? Eso fue un poco el reto. Guías de configuración, eh, proyectos como hemos hecho en el Ministerio de Justicia, proyectos que hemos hecho de la mano, por ejemplo, en el propio Centro Nacional de Inteligencia, es decir, una colaboración muy de partners, muy de confianza y muy de conseguir objetivos. ¿no? Es más una relación de, de, eso, de, de compañeros de viaje fue pues fundamentalmente el beneficio, valor añadido, es decir, lo que se ha hecho no existía y ha contribuido a generar una inercia, una dinámica de trabajo en la ciberseguridad y un entorno como es la nube que ha sido prioritario. O sea, para nosotros supuso en ese momento como un salto cualitativo. Entonces el producto, el material obtenido es que nos ha proporcionado eso, generar confianza en una tecnología que está más allá de tu control, que siempre había eh, mil excusas para no irte. Nosotros pusimos encima de la mesa que se podía hacer y lo hicimos gracias a esta colaboración y al producto que obtuvimos que era guías de configuración para asegurar esa postura de seguridad en los servicios en la nube, en este caso con la tecnología de Microsoft.